Eh, ciertamente, como dices, en el día de ayer eh, la Policía Nacional aquí en San Francisco recibió una llamada de que un ciudadano había sido apresado, amordazado e introducido de manera brusca en un vehículo, un vehículo marca Cherokee color blanco y ciertamente las unidades rápidamente, unidades preventivas de la Policía Nacional eh, interceptaron el vehículo apresando los elementos que, los, que lo conducían y rescatando a la persona que iba amordazada ...contagrá en el baúl de este vehículo... ...y al momento de ser requisada se le ocupó un arma de fuego... ...calibre 9 milímetros Glob, última generación... ...en este momento esos elementos están siendo sometidos... ...al protocolo de investigaciones criminales... ...a ver si están vinculados a otros eh, hechos delictivos... ...y posteriormente, conjuntamente con el Ministerio Público... ...ser enviado eh, a la acción de la justicia... Para que le sean colocadas las sanciones que corresponden por este hecho cometido. Muchas gracias. General? ¿Es general? de aquí de San Francisco? Eh, sí, señor, es de aquí de San Francisco. Bueno, ¿tiene daño presente al eh, en, Sí, ha sido llevada al médico, tiene algunos trauma, algunas laceraciones, eh, nada de consideración. Muchísimas gracias, señor. Yo le...